Bienvenidos a un nuevo episodio de Anime Rocks, yo soy Rono y hoy les voy a hablar sobre tu primera convención Las convenciones. Durante los últimos años acá en Costa Rica las convenciones han tenido un gran auge. Ahora hay eventos de absolutamente todo, digamos que hay festivales hasta de pokebolas ahora. Y como es de esperarse, en algún punto de la vida del otaku va a sentir curiosidad y va a querer ir a una de estas convenciones. Así que lo que vamos a hacer es algún tipo de guía o manual o advertencia para que los que quieran ir a su primera convención vayan preparados. Y los que ya fueron a su primera convención y siguen yendo a muchas, recordemos este bello momento. Lo primero, nervios. Es muy posible que vayas a tener nervios. Esto pasa, dadas muchas situaciones. Primero que todo, dependiendo de la edad, posiblemente seas un noob, entonces no vas a querer parecer un noob. Además, posiblemente tengas tu Facebook lleno de personas que asisten a este tipo de eventos y vayas a tener que enfrentarlos y ir a conocerlos en persona, lo cual posiblemente también te cause problemas. Y posiblemente también tengas miedo de ser rechazado por esta tribu social. Otakus. Bueno, superando ya el tema de los nervios y suponiendo que ya los vas a enfrentar en el momento que tengas que enfrentarlo, la ropa va a jugar un papel importantísimo en esta situación. Porque sí, absolutamente todas las personas que existen sacan su mejor gala para asistir a estas convenciones. Así que por supuesto revisen el closet y saquen la mejor chema de videojuegos, la mejor chema de anime que tengan, porque la van a necesitar. A menos que en su primera convención ya quieran ir en cosplay, esto los convertiría en ya sean machos o hembras, pecho peludo, lomo plateado, piel dorada, asesino en serie, caballero del zodiaco, chakra infinito, máximo. Ya que con cosplay de verdad requiere de mucho compromiso y de mucha pasión para poder hacerlo de una buena forma y no convertirse en el hazme reír de la gente. Pero no nos olvidemos de los obstáculos y en este caso existe el mayor de ellos, el dinero. Así que cuando vayan a una convención espero que estén en buenas relaciones con sus padres porque van a necesitar pedirles mucha plata o al menos van a tener que empezar a entregar volantes o a repartir periódicos para poder llevar plata porque van a ocupar mucha. Y cuando ya hayan conseguido buena cantidad de dinero necesitan una buena cámara así que espero que tengan un muy buen celular para tomar buenas fotos, buenos recuerdos y si no, consigan una cámara digital o cualquier tipo de cámara y importantísimo cargadores porque se les va a descargar. En dos horas, sépanlo, sépanlo que se les va a descargar así rapidísimo, así que cargadores, pilas de repuesto, baterías externas, cuánta cosa se les ocurra. Ya en el evento, sepan que se van a morir de hambre, van a tener mucha hambre, así que aquí es donde entra lo de la plata que les dije, la comida va a ser bien cara. Va a haber de todo, hamburguesas, perros calientes, pizza, también comida asiática, sushi, ramen, fideos yakisoba de... Todo. Y en realidad es rico, pero bastante caro, así que estén preparados para eso. También vamos a poder encontrar conciertos de bandas y grupos nacionales de G-Rock o covers de animes y todo ese tipo de cosas. De hecho, recientemente tuvimos una entrevista con nuestros amigos de Tenshi Melody. Aquí les dejamos el link para que pues, puedan ver el video ahora más tarde. Ojalá los apoyen, los puedan buscar ahí en Facebook. Un saludo para ellos. Además de los artistas nacionales, también posiblemente hayan artistas internacionales. Traten de mantener la calma y no orinarse cuando los vean. La cúspide de muchos de estos eventos es también ir a comprar cosas, como por ejemplo pandy que lo trajimos desde China traficado. En este tipo de convenciones vamos a encontrar todo tipo de artículos a todo tipo de precios, entonces es importante estar preparado y no irse a comprar lo primero que vean, porque posiblemente sea un error y encuentren algo mejor más tarde. O tal vez no, entonces bueno, uno nunca sabe, es todo un juego, así que gasten el dinero sabiamente en artículos. Y bueno, mi consejo final y el más importante de todos es... Tengan cuidado de quién se enamoren. Y hasta aquí el episodio de hoy con vamos, espero que les haya gustado. Si tuvieron alguna experiencia distinta durante su primera convención o alguna otra convención, por favor cuéntenos en la sección de comentarios. Like, comenten y compartan. Eso nos ayuda un montón. Yo soy Rono y me despido. Sayonara. John se calla. Listo. Listo, ya. Perdón. Épico, cállense.